Un saludo muy especial de bienvenida a todos los participantes en el Diplomado en Alta Dirección Educativa diseñado por la Corporación Universitaria Lasallista para los cuadros de dirección de las diferentes obras educativas del Distrito Lasallista Norandino de Venezuela, Colombia y Ecuador. Queremos manifestar nuestra satisfacción ante la posibilidad que tenemos de compartir con ustedes la experiencia que requiere necesariamente el desarrollo de competencias gerenciales para poder fortalecer nuestro quehacer como directivos docentes, como directivos educativos y para poder dar cumplimiento a nuestra misión educativa lazayista. Como ustedes saben, este diplomado es un diplomado que ha sido diseñado desde el año pasado con el acompañamiento de la coordinación de la Pastoral Pedagógica del Distrito de Lazayista Lorandino-Colombia y que quisimos también llevar a algunas de las instituciones en Venezuela y Ecuador. Este diplomado ha sido diseñado para desarrollarse de manera virtual con algunos encuentros sincrónicos, un encuentro de inicio, un encuentro de seguimiento y uno de cierre y el resto de actividades de aprendizaje a través del aula virtual en Moodle, que es nuestra plataforma de e-learning, donde ustedes como participantes van a tener la oportunidad de acceder a los contenidos de cada uno de los módulos del diplomado y, por supuesto, interactuar con nosotros, interactuar entre ustedes para desarrollar actividades de aprendizaje autónomo y colaborativo que les permita alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos en este diplomado. Por supuesto, ustedes como directivos tienen una experiencia para compartir, por eso las buenas prácticas de dirección educativa van a ser parte esencial del trabajo que vamos a desarrollar en cada uno de los módulos del diplomado y esperamos, por supuesto, que esta experiencia sea muy enriquecedora para todos y que nos permita continuar fortaleciendo nuestro quehacer como líderes de los procesos de gestión educativa en las obras educativas lasallistas. Les recuerdo que este proceso formativo, dado que se va a desarrollar de manera virtual, pues cada módulo tendrá un entregable que corresponde a alguna actividad de aprendizaje que se evaluará, ya sea individual o grupal, teniendo en cuenta que vamos a tener eh, tres o cuatro participantes por cada institución educativa. Eso nos va a permitir desarrollar tra trabajos en equipo para poder cumplir con los objetivos. Recordemos que este diplomado se cursa, se evalúa y se aprueba garantizando que los participantes desarrollen al menos el 80% de las actividades de aprendizaje y que den cumplimiento a cada uno de los entregables que se soliciten a lo largo del diplomado. A lo largo de los nueve módulos que vamos a desarrollar principalmente y de acuerdo con la solicitud del Distrito Lasallista Norandino nos vamos a concentrar en los temas de planeación estratégica para poder fortalecer todo ese quehacer directivo que hace referencia pues, a las necesidades apremiantes que tenemos hoy de la situación de pandemia que vivimos, de incertidumbre y de necesidad de tomar decisiones y de, y de desarrollar actividades innovadoras que nos permitan garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de nuestras instituciones educativas. Para terminar entonces, les recordamos que además de que vamos a disponer de un aula virtual en la cual ustedes van a tener acceso a partir de de la primera semana de desarrollo del diplomado, vamos a tener una consejería virtual con una línea telefónica y un WhatsApp a su disposición para resolver problemas técnicos y pedagógicos que se puedan presentar a lo largo del diplomado y por supuesto que vamos a estar a disposición no solamente los Tutores que, si hacemos parte de cada uno de los módulos, en mi caso, que voy a trabajar el módulo de fundamentos de pedagogía y didáctica para la educación y el módulo de gestión curricular, pues vamos a estar acompañándolos en el proceso y vamos a tener una persona disponible permanentemente para resolver las inquietudes que ustedes tengan a lo largo del proceso. Así que les deseo a todos muchísimos éxitos, que esta experiencia de aprendizaje colaborativo nos permita a todos no solamente poder fortalecer nuestras competencias gerenciales como directivos y líderes lasallistas, sino también eh, contribuir a que podamos ser mejores seres humanos y entender claramente nuestra misión en esta organización y en esta obra lasallista.